amigos de Semanario Gaudium. Nos encontramos en la comunidad de Mineral de la Luz con estas tres personas que nos van a compartir un poco acerca de esta comunidad parroquial y de esta comunidad. Muy buenos días. Muy Su nombre, días. por favor. Faustino Padilla García. Macario Padilla Calvillo. Juan de Dios, señora Calvillo. ¿Quién de ustedes nos podría decir hace cuánto tiempo se fundó Mineral de la Luz? El mineral de la luz se fundó en 1548 cuando se descubre la veta de San Bernabé. Y se le da el nombre de San Bernabé por verse descubierto un 11 de junio de 1548. Uh -huh. Bien, ¿cuánto tiempo tiene el templo parroquial? El templo parroquial aquí ya se habla de. Siempre ha pertenecido, primero pues perteneció, cuando se hizo la primera iglesia, perteneció a, a Michoacán en el tiempo de Don Vasco de Quiroga. Después empieza a hacer una capilla aquí arriba, y ya cuando se hace la, se le da aquí la, lo de la parroquia, se, da, se pertenece al la, a la, a obispado de León. ¿Cuáles son las principales tradiciones? de esta comunidad pues sus tradiciones son viene siendo lo de Semana Santa su fiesta a la virgen lo de navidad que son las partes más emblemáticas de aquí de nuestro lugar en estas comunidades cuántas minas hay en lo que le pertenece a Mineral de la Luz, se habla de 192 minas, pero se destaca la mina de la Luz, San, bueno, San Bernabé, mina de la Luz, Tiros de San Juan. Ok, ¿qué metales sustraen de las minas de esta zona? De las minas de esta zona, pues son el oro, la plata, se habla de un poco de platino, un poco de cobre. ¿Cuándo fue o en qué momento fue la época de esplendor de este lugar? Pues el esplendor se habla de entre. Cuando se empieza a hacer ya la Mina de la Luz, entre finales de 1700, y allí ya se habla de entre 1840, ya es cuando esto se levanta, o se hace el tiro de San Juan de Dios. Ya cuando esto hace que la, aquí crezca, pero así de a llegar hasta las 20.000 gentes, como que todo eso hace que todo esto florezca, se le dé el título de municipio entre el primero de enero de 1946 y allí ya pues, en la presidencia, la cárcel, todo lo que requería la población para... Aquí llegó a ver cárcel también. Sí, cárcel, plaza de toros, plaza de gallos. Todo eso había aquí en, en, para la distracción de la gente. Como que en la época de, los, de la época de, de los franceses, pues que viene Maximiliano y todo eso, pues todo esto era el gulborio, era. De aquí del lugar. Simplemente pues se paran hasta las minas de Guanajuato porque todo el auge minero fue en esta zona. Ah.